todo su espíritu competitivo es lo que más le define. ¿no? Es un apasionado del deporte y él, él tiene esa ilusión y, y la verdad es que consigue contagiarla a los demás también. Un amante yo creo de, de este deporte. ¿no? Él como, como entrenador o como líder eh, del, del vestuario, evidentemente tiene, tiene mucha culpa de que, de que todo esté yendo de la manera que está yendo. ¿no? Siempre creo que él sin nosotros no, no lo podría hacer, nosotros sin él tampoco. Lo que tiene que ser un entrenador es la pasión, ¿no? Es la pasión por, por, por tu deporte, el borcarte y, y en este caso, si tienes la suerte, como yo, como muchos jugadores también que están aquí, de poder disfrutar de esto en tu casa, pues, pues todavía mucho mejor, ¿no? Este galardón yo creo que es un reconocimiento, sobre todo, pues a todo un grupo, ¿no? A lo primero, a mis jugadores, que, que son los auténticos protagonistas, a todo mi cuerpo técnico, a toda la entidad, a una trayectoria, no solo entiendo además que incluso cada un año, porque estas cosas no nacen de, de, de la casualidad, sino que seguramente es fruto de, de mucha gente y de muchos años atrás. La verdad es que en el deporte no hay ayer, y yo siempre pienso en, en, en lo que me viene mañana, en lo que me viene la semana que viene y en nuevos retos, ¿no? Disfruto cada entrenamiento que vengo, disfruto eh, cada conversación que tengo con cada jugador y, y yo creo que, que el éxito está básicamente un poco en eso, en, en cada día intentar mejorar, cada día tener nuevos retos, ¿no?